Feliz Año Nuevo a todo el mundo, eh, hoy tengo un, un vídeo un poco distinto eh, Tengo un ampli debajo, no debajo de mí, sino para abajo, es decir, para cacharro de esto de cuerdas gordas hacen bum, bum, bum, bum, bum. Y, y bueno, hace tiempo lo, lo usé, cuento la historia completa Año 90, 92, 93, yo tenía un grupillo que se llamaba Canal Blues y no recuerdo a qué venía, yo creo que sí, que iba, íbamos a hacer una, una, una audición, entre comillas, para, no sé si era para, sí, a un batería, a un batería. Fuimos a un local de ensayo, éramos eh, Dani, Dani de Lemus, guitarrista y vocalista, un servidor, y en, en ese momento no teníamos batería. Y eh, lo que hicimos fue ir a un, hacerle una audición a un chaval, y fuimos a un local de ensayo, y nos llevamos la guitarra, pero no nos llevamos los amplis, y... Eh, por allí había, digo, tenemos que hacer la audición, tenemos que tocar un par de temas y dónde me enchufo, y no había nada más que un, uh, un ampli de, de bajo, un Star Force ¿vale? no recuerdo de qué bataje, pero vamos, uno de estos pequeñitos de 50 vatios, una cosa así y digo, bueno, pues lo, lo voy a enchufar ahí para ver cómo suena bueno, lo enchufé, limpio, sonaba bien pero la sorpresa fue que le di al máster a tope aquello y sonaba de puta madre, sonaba de escándalo. Digo, yo, ¿qué yo, ¿esto cómo puede ser? Y eh, bueno, cuando más adelante, años más allá, eh, me compré este ampli, pues digo, voy a probar a ver si sirve para la guitarra. Y efectivamente sirve para la guitarra, pero vamos, sirve para la guitarra, para el banjo, para la guitarra acústica y para lo que le quieras poner. Para la mandolina y hasta para la voz. Este ampli vale para todo. Os lo voy a hacer ahora un primer plano para que lo veáis. Y eh, básicamente con este vídeo lo que quiero es responder o hacer la respuesta a la, a la pregunta ¿Puedo usar mi ampli de bajo para la guitarra? ¿O puedo usar un ampli de bajo para la guitarra? La respuesta es definitivamente sí. Sí lo puedes usar. Quizá te falte eh, distorsión, si vas a tocar algo distorsionado, pero eso se arregla con un pedalito. vale Un pedalito bueno. Y ya tiene la distorsión. O a lo mejor dice, es que no suena... Yo necesito un poquito de reverb, un poquito de delay. Pues nada, pedale que te crió. Y yo estoy seguro que más de uno, o con lo que tenéis en casa, vais a sacar un montón de partidos. Bueno, vamos al lío del Montepilda. <risa> este es el Harley Benton. Uno de estos me costó 150 euros, 149. Ahora mismo está hasta más barato creo. Todo oro puro, señores. Oro puro. Bueno, pues lo primero que he hecho, o lo primero que vamos a hacer es ponerle la misma ecualización que yo uso para tocar el bajo, ¿vale? Y bueno, la he probado un poquito y suena a guitarra jazzera total. Como si hubiera bajado un poquito el tono, no, está a tope todo, ¿vale? Guitarra ya será. Bueno, pues ahora le voy a cambiar la ecualización y le, le voy a hacer eh, dos o tres operaciones. Concretamente, espero que se pueda ver un poquito. A ver si le doy el zoom aquí. Así y ahora para arriba Ahí. Aquí mejor Mejor eh, Bueno, pues esto tiene aquí un, un conmutador que se llama Brillo, se lo voy a activar ¿vale? La misma colización que antes pero con el brillo Esto ya suena de puta madre, tal cual Le tocaría un poquito... Los bajos están un poquito menos Los medios altos un poquito más Los agudos un poquito menos ¿vale? Y ahora lo que le voy a hacer es subirle la ganancia Que es este control de aquí, a tope Vamos a ponerlo a tope Y vamos a ir subiendo aquí Le voy a dar al boost también Que es para... Realzar medios, creo. A ver a dónde llega. Ahora mismo está sonando ya con un poquito de distorsión. Le voy a bajar aquí los graves, porque aquí no se nota en el, en el móvil, pero en el móvil digo en la cámara. Los graves en el pecho, ¿vale? ¿Y eh, qué más voy a hacer? Le voy a poner la. La de agudo, la pastilla. Y esto ya suena como tiene que sonar. La ganancia está a tope, ¿vale? Y el máster está en el 1. Puedo subir un poquito más, voy a ponerlo en el 3. Me está diciendo... Está saltando el limitador aquí, ¿vale? Voy a bajar un poquito la ganancia. Suena, salta igual. Entonces pues lo dejamos abajo. Le puedo añadir el, el chorus o chorus que decimos aquí. aquí, porque si no me está saltando el limitador todo el rato suena de puta madre esto para tocar limpio ahora mismo de escándalo nos faltaría eh, un poquito de reverb o de delay y nos faltaría un poquito de distorsión por si quiero hacer un solo. Y lo que voy a hacer es parar y ponerle un pedalito de distorsión. lo paro. Bueno, Para continuar con la prueba vamos a coger este pedal que es uno de los mejores pedales de la historia del rock and rolls. Eh, bueno, no sé, pero duro como toda su puta madre. es Muy duro. Eh, duro de sonido y de... Y de resistencia, resiliencia. Esto vale para todo. Entonces lo tiras un tío a la cara y lo, lo revienta. ¿vale? Esto es buenísimo. Esto lo deberían llevar los sordaba en, en vez de granada. Y bueno, lo vamos a poner en el suelo y vamos a activarlo o desactivarlo. Le, le voy a poner esta ecualización. El tono, mi ecualización típica de con este pedal, que es tono abajo, le voy a poner esto aquí a la mitad y luego lo voy a ir subiendo a ver hasta dónde llegamos. Eh, bueno. Vamos a ver, a ver cómo va. Lo voy a parar un momentito. Bueno, pues este es el sonido... Pastilla de agudos. Pastilla de grave. Limpio. Y ahora le voy a meter el pedalico. Pastilla de agudos. Tiene mucho grave baja un poquito aquí a mi gusto a subí un poquito el tono con el pie ahí, Así, ahí. un poquito más sigue teniendo mucho grave y mucha mucho barro cerrar ahí un ruido ahí de fondo que yo creo que es el, el adaptador que es uno de estos baladeros Y se acabó la demostración. Conclusión, no es un ampli de guitarra, eh, pero sacarnos de un apuro nos saca seguro. Esto lo dejas en tu local de ensayo y cuando te haga falta o no, no te funciona, esto te saca del apuro. Pero el ruidillo es del pedal, no, de, no del amplio como tal. ¡Ea! Lo dejo ya porque si no esto es una pesadez.